Hoy amanece triste y gris, pero no voy a dejar que me pase, no va el tiempo a entristecerme, no voy a bajar mi subida nariz, con este tiempo gris, canto y bailo, salto y disfruto, pienso que el sol ha salido, y a él le rindo tributo, ni el tiempo podrá conmigo, ni el gris me quitará colores Ni la lluvia mojará mi alegría, en mi mente vive la fantasía Ni la lluvia mojará mi alegría, en mi mente vive la fantasía A la hora del paseo, meteré mi gabardina mis zapatos preparados para caminatas divinas Mira la lluvia mojará mi alegría en mi mente vive la fantasía Mira la lluvia mojará mi alegría y en mi mente vive la fantasía y con gusto enviaré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 Y a él le rindo un tributo, no mal tiempo a entristecerme, no voy a bajar mi subida a nadie.